es Marisa Farber, soy investigadora de CONICET trabajo en el INTA en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y soy bioquímica, estudié en Santa Fe y me vine a hacer el doctorado acá en Buenos Aires así que hace 30 años que, que vivo acá. Eh, lo, que, lo que hago fundamentalmente es eh, biotecnología eh, trabajo eh, estudiando las enfermedades infecciosas que afectan a los animales, a los animales de producción, a la fauna silvestre y que también pueden afectar a los humanos. Y eh, en particular, sin embargo, lo que les quiero contar hoy es eh, lo que yo creo que es nuestro principal aporte como mujeres a, a difundir la ciencia y que es entender la construcción colectiva del conocimiento. Entender que no es un trabajo solitario de unos pocos locos y genios, sino que es gente común, con dedicación, con pasión, con vocación, y que fundamentalmente eh, se trabaja de manera colaborativa, cooperativa. Y eso es lo que tenemos que acercar que nuestro trabajo se enriquece en ese contacto con, con la comunidad y, y que eh, hoy por hoy eh, es una herramienta más para que podamos eh, vivir eh, mejor.